De una vez ahí ya la hicimos. Bueno. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas tardes a todos. Estamos probando entonces que el sonido esté perfecto para que ustedes puedan escuchar. Y arrancamos la sesión de hoy. ¿Qué más, Laura? Muy bien, Pipe, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Pipe, ellos me dicen de cariño Pipe, pero realmente mi nombre es Felipe. <risa> pero no, se vale, se vale además porque esto es una familia, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver si aquí yo creo que sí vamos a tener retorno. Regáleme un momento, vamos a ver qué nos dicen en el interno. Bueno, vamos a ver entonces. Se escuchan, perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice por aquí. A subirle un poquitico a este audio. Y a ver que por favor la gente que está en este momento conectada. A ver si nos regala retroalimentación y nos están viendo y nos escuchan. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Vamos a ver qué tal. Hola, si nos escuchan, por favor, escríbenos aquí en este momento. Les voy a escribir. Nos escuchan. Buenas tardes. Vamos a ver si las personas que se están recién conectando en este momento eh, nos pueden escuchar. Si sí, por favor, alguien nos regala un sí. Un sí, una manito arriba. Una manito arriba, un corazoncito, para que miremos a ver si, si nos están escuchando. Sí, perfecto. Sandra Lorena Restrepo, un saludo, Sandra. Jorge Navarrete también está ahí conectado. Mil gracias, qué bueno verlos ahí. Aquí estamos conectados entonces. Bueno, buenas tardes para todos. Mientras la gente se va conectando, un saludo muy especial nuevamente a Sandra, a Jorge, que están ahí conectados, pues Bienvenido. le damos nuevamente la bienvenida a Laura Marcela Acevedo, Academias of Seguros. ¿Qué más, Laura? Muy bien. ¿Y ¿Ustedes cómo están? Pues ya ¿cuánto tiempo sin, sin estar con ustedes? Hace rato esta sí. mujer estaba, estaba por fuera de Academias of Seguros, pero bueno, digamos que aquí estamos nuevamente, súper conectados para que aprendamos todos juntos el día de hoy. Particularmente el día de hoy tenemos una sesión muy chévere porque sí. vamos a ver un caso muy puntual, ¿cierto? O más bien dos, dos temas muy puntuales, ¿cierto? El primero va a ser la creación de pólizas que vamos a hacer un repaso entre todos aquí, vamos a aprender y ustedes tienen la posibilidad de preguntar, sobre todo que va aprovechando este espacio de Academia de seguros en vivo para que pregunten, ¿verdad? Uno, y dos, ¿Cómo se conecta todo eso hasta el proceso de liquidar comisiones? Que es fundamental, dos de los procesos fundamentales. Fundamental. ¿Qué te parece? Son dos de los procesos fundamentales, sobre todo el de liquidar comisiones, pues porque en este momento muchas personas ya dan la comisión de, de liquidación de comisiones en Excel. Así es. Está viendo pues que ya existe una herramienta que les permite automatizar todo eso. Así es. Entonces vamos a ver dos procesos. Uno es la creación de pólizas, que es muy importante que la conozcan. Y que si tienen dudas, de si una vez nos van compartiendo más y si pueden ir haciendo el ejercicio con nosotros, me parece mejor. Y dos, pues es el, es el módulo de liquidación de vendedores. Así Entonces es. vamos a, a empezar, vamos a tener tips, vamos a, a, la idea es que tomen nota, la idea es que vayan haciendo los ejercicios y nos vayan contando cómo les parece y si tienen dudas. Listo, para ir resolviendo de una vez. Perfecto, y si Jorge y Sandra que todavía están ahí conectados muy juiciosos, nos escuchan y sobre todo escuchan a Laura que es la más importante la protagonista de esta versión de Academias Seguros hoy es jueves 19 de abril del 2018 ya se va acabando sí. mientras que la exacto mientras que la gente se va terminando de conectar nosotros eh, les damos la bienvenida estamos felices de que nuevamente estemos con ustedes o estén con nosotros eh, en una nueva sesión de Academias Seguros si la gente que está aquí hoy ha visto las versiones anteriores de Academias of Seguros, tuvimos una muy interesante en temas de branding personal la semana pasada. Así que, para todos ustedes, agradecerles de verdad por su compromiso, su fuerza y, sobre todo, porque han estado muy con constantes con nosotros dentro de este espacio académico que hemos denominado como Academias of Seguros. And para... Yeah. Exacto. Para todos ustedes, con mucho cariño, con mucha intención, entonces vamos a proceder a ver si nos permiten a compartir. Nuestra pantalla. Por favor, verifiquen si nos están escuchando. Y arrancamos. Bueno. Vamos a ver entonces por aquí. A compartir pantalla. Ok. Y vamos con nuestra pantalla. Hacemos la transición. Y ahí estamos. Vamos a esperar un segundito que aparezca la pantalla compartida. Dentro de Academia Subseguros, si nos escuchan ahí por favor identifiquen, o sea identifiquen si está adentro ya, primero que todo para poderlo saludar porque nos parece muy importante y sobre todo pues indíquenos si nos está escuchando, ahí los dejo entonces sí, con Laura y esto es Academia Subseguros listo, vamos a empezar, primero entonces ingresar a Subseguros, usuario y contraseña, entonces aquí ya estamos en el inicio, el inicio toda la radiografía de de la agencia y vamos a ir entonces a crear una póliza. Vamos a empezar entonces con el módulo de póliza Recuerden que hay tres tipos de pólizas. Pólizas individuales, pólizas colectivas y pólizas agrupadoras. Entonces vamos a empezar con una póliza individual. Como saben, pues ya tenemos el número de póliza es un campo requerido. O sea, no podemos grabar la póliza sin tener el número. Entonces vamos a poner el número de la póliza... Aquí tenemos los estados, son seis estados que tenemos vigente, cuando la póliza está en curso, tiene fechas actuales, no renovada, que es al momento que ya el cliente no quiere renovar la póliza conmigo, yo le hago en estado no renovada y la puedo retomar el próximo año. Expedición es cuando la aseguradora está en, proceso, en, en todo el proceso de expedir la póliza, entonces yo pongo la póliza en estado de expedición para llevarle todo el seguimiento. De es cuando ya hacemos la renovación de la póliza. Siempre la póliza anterior, o sea, la que ya se venció, queda en estado de vengada. Y se crea una póliza nueva que queda en estado vigente. Tenemos el estado de cotización, cuando se inicia todo el proceso con la póliza, cuando se inicia el proceso de compra, de que el cliente tome la decisión con cuál aseguradora. Y la cancelada, que es al momento de que el cliente, antes de la fecha de renovación, decide no seguir con la póliza. Esos son los seis estados que tenemos. Esta la vamos a dejar en estado vigente. Aquí tenemos el botón de desrenovable. Este botón lo que permite es que al momento que la póliza se vaya a vencer, nos envíe la alerta y nos indique cuándo se va a vencer la póliza para estar pendientes de la renovación. Tenemos aquí la aseguradora. Recuerden que las aseguradoras las creamos por la pestaña más, configuración de agencia, y vamos a encontrar aseguradoras, ramos, vendedores, toda esa información debe estar ya diligenciada antes de empezar el proceso de creación de póliza. Entonces aquí tenemos todas las aseguradoras que manejamos, tenemos los ramos y aquí tenemos más info. ¿Qué es más info? Más info es un formulario que nos permite poner toda la información adicional del, del carro en este caso. Entonces, por ejemplo, un auto, la marca, la clase, el tipo de auto, el chasis y también tenemos el código fase Es aquí toda la información adicional del, del auto. Esta información ya permite, subseguro ya permite que sea migrada de forma masiva y también permite exportarla. Permite exportar todos estos datos que ponemos aquí. Tenemos aquí entonces fecha de expedición de la póliza le vamos a poner fecha de hoy, pónganle fecha de ayer, fecha de inicio le vamos a poner la fecha de hoy y fecha de finalización eh, va a ser el 19 de abril del próximo año, del 2019. Vamos a poner el riesgo, que en este caso sería una placa, porque estamos asegurando un auto. Les voy a poner aquí la placa requerida, recuerden, si no pongo la placa, al momento que vaya a guardar la póliza me va a generar un, un error. Entonces es muy importante que pongan esa información. La información del cliente, si ya la tengo creada, entonces solamente busco el cliente. Si no está creada, entonces yo la creo desde aquí. Puedo crear personas y empresas. Entonces pues acá voy a poner la información del cliente. Aquí tenemos las categorías. Las categorías son las, como las etiquetas que yo le pongo a la póliza. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ponerle a esta póliza que es nueva, entonces yo creo la categoría, le pongo el nombre de la categoría nueva, elijo un color para esa categoría y le doy guardar. Pero aquí me dice que ya existe esa categoría, entonces lo que yo voy a hacer es venir al listado y seleccionarla. Entonces me dice póliza nueva, la selecciono, le doy guardar y aquí ya tengo entonces la categoría seleccionada la póliza. Aquí tenemos entonces el nombre del tomador con el documento de identidad, nombre del asegurado con el documento de identidad y los beneficiarios. Listo, está la información que tenemos aquí de tomador, beneficiario y asegurado. Aquí tenemos entonces las observaciones, hay dos tipos de observaciones, una es la observación interna, que es todo lo que podemos poner en la póliza pero no lo va a visualizar el cliente al momento de imprimir la remisión. Y el otro son las observaciones externas, estas, estas observaciones el cliente sí las va a poder visualizar al momento de imprimir la remisión. Entonces, estos dos ténganlos muy en cuenta, porque si ponen la información aquí, que de pronto es manejo interno, la va a poder ver el cliente. Listo. Vamos a ir entonces con la información de prima y comisiones. Aquí entonces voy a poner el valor de la prima neta, que es el valor de la prima sin impuestos. Los gastos de expedición de la póliza. Aquí entonces me calcula automáticamente el IVA, me dice que es el 12% y automáticamente me calcula el valor del IVA. ¿Sobre qué calcula el valor del IVA? Sobre estos dos valores, sobre la prima y sobre los gastos de expedición. Tenemos entonces el porcentaje de comisión, este porcentaje de comisión ya viene parametrizado desde el ramo, pero yo desde aquí lo puedo editar. Entonces yo puedo decirle acá, editarlo y colocarle en este caso, por ejemplo, el 15%. Entonces acá le pongo el 15% y ya la, toda la comisión va a quedar sobre este porcentaje. Aquí tenemos comisión de la agencia. Entonces según este porcentaje calculado sobre la prima neta me da este valor que tengo acá. Y aquí ya tenemos el total. El total es la suma de la prima neta, gastos de expedición y el total del IVA, el valor del IVA. Aquí tenemos la opción para seleccionar el vendedor. Entonces aquí yo selecciono Academia Subseguros, tiene el 100% de comisión, la retención para este vendedor pues no tiene puedo definir sobre qué valor voy a calcular la comisión, entonces le puedo decir que la quiero calcular sobre la comisión de la agencia o sobre el valor de la prima neta. Entonces, este 100% puede ir sobre la, el valor de la, de la comisión de la agencia, que son 150 mil, o sobre el valor de la prima neta, que como lo vieron ahorita es el valor de un millón de pesos. Entonces yo acá defino desde qué valor lo quiero calcular. Aquí ya tenemos el total de la comisión del vendedor, como es sobre la agencia, se está llevando los 150 mil pesos, es el 100%. Le damos entonces guardar y ya tenemos entonces la información del vendedor. Aquí vamos entonces con la información de pagos. Es importante que a la póliza le creen los pagos al momento que crean la póliza. ¿Por qué? Porque si yo dejo la póliza sin pagos, pues después se me olvida que no le he creado pagos y nunca me va a recordar en cartera que, que tengo un pago pendiente con el cliente. Nunca le voy a cobrar al cliente y puede que hasta la póliza se me cancele. Entonces, más bien, por precaución, le creo un pago. Entonces, primero guardamos la póliza y aquí ya le creamos entonces el pago. Hay dos tipos de pago. Uno que es pago de contado, que lo creamos por crear un pago, y el otro que es crear varios pagos, es este de aquí, que es cuando es un pago en cuotas. Entonces, en varias cuotas, yo lo creo por varios pagos, una sola cuota, crear un pago. Tengo varias opciones de forma de pago: o está sea, de contado, financiada y fraccionada. Y están los medios de pago, que son todos los medios por los cuales yo puedo realizar el pago a la, a la agencia o a la aseguradora. Entonces, aquí voy a elegir de contado, crear un pago. Entonces me dice acá que son 1.142.400 y 150.000 de comisión. Entonces le vamos a dar guardar. Y aquí automáticamente me crea un pago. Tengo acá el número de pago, es el número 1. Y la fecha límite de pago. La fecha límite de pago quedó con fecha de hoy. Pero ya la puedo modificar en caso de que no sea la fecha de hoy. Entonces por ejemplo para el 30%. Aquí le doy guardar. Recuerden que a los pagos ya les pueden cargar archivos. Entonces ya les pueden cargar el recibo, el comprobante de pago y eso va a quedar entonces guardado en la póliza. Por si no lo conocían. Listo, aquí entonces ya tenemos los pagos creados, tenemos la póliza creada, ya seleccionamos el vendedor. Y vamos a ir entonces a crearle un anexo a la póliza. Entonces vamos a crearle un anexo. ¿Qué es un anexo? Son las modificaciones que yo puedo realizarle a la póliza. Entonces en este caso, digamos que la persona la eh, dueña del auto cambió los rines, cambió los rines del auto. Entonces resulta que esos rines son 100 mil pesos, tienen un valor adicional de 100 mil pesos. Entonces yo lo que hago es crearle un anexo porque me va a afectar el valor de la póliza. Entonces el anexo número 1, el riesgo es el mismo que tenemos en la póliza, Fecha de expedición, fecha de hoy, fecha de inicio también inicia hoy y la fecha de finalización del próximo año. La prima entonces son 100 mil pesos y acá van a aumentar con el IVA y con los gastos de expedición. Entonces, acá también podemos cargar el archivo a los, a los anexos. Aquí está la opción. Y le damos entonces guardar. Automáticamente la plataforma me pregunta si deseo crear el pago al anexo. Le voy a crear el pago al anexo para poder que ese pago quede en cartera. Y pues yo pueda, al momento de visualizar los pagos, yo pueda ver que este pago me está afectando el valor de la póliza. Entonces le vamos a dar guardar. Tenemos la fecha de hoy, le vamos a poner también fecha del 30, el anexo número 1 y acá ya me sale el total a pagar. El total entonces son 123.200, comisión a recibir 15.000. Le vamos a dar entonces guardar. Y ya tenemos entonces el pago del anexo y el pago de la póliza. Recuerden que los anexos desde el botón de acción los pueden editar, los pueden eliminar, pueden generar remisión al anexo, crear, eh, perdón, cargar archivos y visualizar los archivos que le cargamos al anexo. Aquí tenemos la opción de cargar archivos para la póliza, entonces puede ser la carátula. Tenemos la opción de crear tareas a las pólizas y aquí tenemos las remisiones. Les voy a mostrar cómo podemos generar una remisión para el anexo y para la póliza, que es una pregunta que, que nos han hecho en varias ocasiones. Entonces les voy a mostrar. Yo aquí voy a, a poner el número de la póliza. El número de la póliza y automáticamente me va a salir el anexo que está enlazado a esa póliza. ¿Qué hago entonces para generar esa remisión? Le doy clic a la póliza y me voy a anexos y le doy clic al anexo. Entonces ya tengo los dos seleccionados. Me voy al botón acciones globales, generar remisión por cliente. Aquí me va a preguntar si quiero generar la remisión en hoja entera o en media hoja. Como son dos, dos datos que necesito imprimir, les recomiendo que esto lo imprima en hoja entera para que la información salga como más ampliada. Entonces le damos sí y aquí tenemos la remisión. Aquí nos muestra la información del anexo. Todos los datos que ingresamos del anexo, la prima, el IVA y el total del, del anexo. Y aquí tenemos la póliza. Entonces acá está el total de la póliza, total del anexo y lo que suman los dos. Esta información se la podemos enviar al cliente para que él sepa qué es lo que le estamos cobrando. Entonces le estamos cobrando el valor de la póliza y le estamos cobrando los rines que le cambió al auto. Si tienen preguntas hasta ahí nos van contando y vamos una vez aclarando las dudas que tengan. Ok, ¿cómo vamos hasta ahí? Para que la gente que nos está viendo, por favor, se reporte. Eh, si está todo claro hasta el momento, pues, por favor, para que nos lo indiquen de manera, bueno, ahí que nos escriban y nos compartan también. Entonces, es muy importante la, la, las opiniones de ustedes y las preguntas, sobre todo, para que construyamos esta comunidad que se llama Academia de Subseguros. Perfecto. Listo, aquí tenemos entonces eh, las remisiones, ya aquí tenemos el historial de remisiones, entonces acá nos dice a qué tipo de tipo de póliza generamos la remisión, nos dice que fue un anexo y nos aparece ya entonces el número del anexo. Desde acción los, podemos imprimir las remisiones y podemos anularlas en caso de equivocaciones. Desde acciones podemos exportar las remisiones a Excel, también tenemos el botón de filtros que nos permite buscar por categorías en la póliza, y aquí tenemos fecha de creación de la, de la remisión y la fecha de impresión. Son dos fechas por las cuales podemos filtrar las remisiones. Bitácora de cobre es todas las observaciones que hacemos desde cartera. Si yo le hago una observación a este pago desde cartera, el que tengo ya creado en la póliza, me va a aparecer aquí la observación. Bitácora de la póliza son todas las observaciones que hacemos desde el, el listado de pólizas. Ya les muestro por dónde hacemos eso, esas observaciones. Y tenemos el historial de cambios. ¿Qué me muestra a mí el historial de cambios? ¿Quién creó la póliza? Me muestra entonces el usuario que creó la póliza, quién creó el pago y quién creó el anexo. Y acá nos muestra si se editó el pago, qué datos se cambiaron y qué usuario editó el pago. Y si se editó la póliza o el anexo, también nos muestra quién editó el anexo, quién lo creó y a qué horas y qué datos crearon. Cambiaron, perdón. Desde aquí vamos entonces a, a mirar cómo hacemos la observación en la póliza. Desde aquí tenemos la póliza. Hay un botón de acción que nos permite renovar la póliza en caso de que ya esté vencida, imprimir la remisión, eliminar la póliza, añadir una tarea y añadir una observación. Esta observación es la que queda en la bitácora de pólizas. Entonces acá está. Eh, cambio. Cambio de fecha de finalización, ya vamos a poner. Entonces le doy a añadir. Y aquí me queda entonces el reporte. ¿Cuál fue el cambio que hice? ¿En qué fecha realicé la observación? y en qué estado se encontraba la póliza. Aquí le doy cerrar, entonces si ingreso a la póliza, aquí me va a aparecer la bitácora. Entonces acá me dice, ¿qué usuario generó la observación? ¿Cuál fue la observación? ¿En qué fecha se creó? Y el estado en que se encontraba la póliza cuando yo hice esa observación. Estos son tips que les voy dando porque sé que hay información que no la conocen muy bien, entonces de una vez van tomando nota y la tienen en cuenta cuando la, la necesiten. Listo, hasta ahí cómo vamos, tienen dudas, preguntas, nos van contando y de una vez las vamos, antes de que pasemos a otros módulos, entonces me van contando si tienen dudas en este módulo, las vamos resolviendo de una vez. Para Sandra, Jorge, David, María Elena, que están ahí súper conectados, eh, esta pregunta es súper importante que ustedes estén ahí, muy, muy, muy muy concentrados como lo están. Y si tienen preguntas, aprovechen este espacio en este momento, que por eso es Academia de Seguros Así que Sandra, Jorge, eh, María Elena, David, si están ahí conectados todavía, por favor, entonces, nos hacen preguntas de manera textual. Nos van contando. Nos Listo. van contando. Aquí Estamos súper atentos. Ya tenemos la póliza creada, ya tenemos los pagos creados. Vamos a ir entonces al módulo de cartera que es un módulo que nos permite tener todo el control de los pagos. Y vamos a mirar entonces cómo hacemos el recaudo de los pagos y cómo genero entonces la liquidación de los vendedores. Desde aquí es el, el listado de pólizas. Como ustedes pueden ver, el listado de pólizas cambió. Tenemos la actualización del listado de pólizas. Es muy similar al, al listado de pólizas de clientes. Entonces ya ustedes pueden ingresar a la póliza por medio de la, del nombre. Si yo le doy clic, automáticamente ingreso a la póliza. Es una visualización más amigable. Ustedes desde acá, por ejemplo, pueden ver los archivos. Si yo le doy clic aquí, me va a aparecer el archivo que tengo cargado en la póliza. Vamos a buscar en la que tenga archivos. Y acá le decimos archivos adjuntos. Con archivos adjuntos, entonces acá hay una, si yo le doy clic en este cuadro me va a aparecer el archivo que tengo adjunto, entonces no tengo necesidad de ingresar hasta la póliza o sea de ingresar a la póliza y irme hasta archivos, sino que si necesito ver el archivo ya puedo darle clic acá y automáticamente me va a traer el, el archivo que tiene cargada la póliza, tenemos el botón acción, como les dije ahorita pueden hacer observaciones, pueden añadir tareas desde el listado Pueden eliminar la póliza y pueden imprimir las remisiones. Desde acciones globales tenemos una, una nueva opción que se llama cambiar estado de la póliza. ¿Qué permite este, esta actualización? Que yo no tenga que ir hasta la póliza para cambiar el estado, sino que simplemente selecciono, vamos a seleccionar estas dos pólizas. Y vamos a ir a acciones globales, en este momento están en estado vigente. Pero yo les puedo cambiar el estado y les puedo decir, por ejemplo, que están como no renovadas. Copiamos el número de póliza. 71.17. Listo. Cambiar estado, no renovada. Seleccionar el motivo de no renovación. Entonces le vamos a poner falta de pago y le vamos a dar guardar. En ese momento esas dos pólizas cambiaron de estado de forma automática. Si yo busco acá la póliza, me va a aparecer en el otro estado. Entonces, mirenla aquí. Automáticamente cambió de estado vigente a estado no renovada sin tener que ingresar hasta la póliza, a hacer todo el proceso, sino que de una vez lo hago desde el listado. Tenemos entonces, recuerden que están los filtros. Los filtros les permiten a ustedes especificar la información. Entonces, si quiero ver pólizas no renovables y renovables, las aseguradoras que quiero filtrar, los ramos, acá están los vendedores, los estados de la póliza, los tipos de póliza, si quiero ver pólizas con archivos o sin archivos, si de pronto quiero ver qué pólizas no tienen archivos cargados, para empezar a cargarles todos los archivos. Y si quiero ver qué pólizas todavía no tienen pagos creados, por ahí una no vez empezar a, a crearle los pagos. Esos son los filtros que tenemos en este momento. Vamos a ir entonces a cartera. Y vamos a buscar la póliza que teníamos, que creamos ahorita. Entonces acá tenemos los dos pagos, tenemos el pago de la póliza y el pago del anexo. Bueno, aquí en cartera encontramos cuatro pestañas. Una es la pestaña por cobrar, que es donde encuentro todos los pagos que los clientes todavía no han realizado. O sea, son los pagos que yo debo cobrar en este momento. Por pagar aseguradoras son todos los pagos que yo debo pagarle a la compañía. O sea, ¿qué valor le debo a la compañía? Comisiones por cobrar son todas las comisiones que la compañía todavía no me han pagado. Entonces estoy pendiente de que me pague y ahí tengo todo el reporte. Y comisiones recibidas son todas las comisiones que ya la compañía me pagó. Entonces aquí es como tener un, un historial de todas las comisiones que ya he recibido. Para recaudar tenemos dos opciones, una es recaudar en oficina que nos genera recibo de caja y la otra recaudar en aseguradora que es cuando yo directamente, le, el cliente directamente le paga a la compañía. Entonces el cliente va a la compañía, realiza el pago y a mí me llega el reporte que el cliente ya pagó, entonces hago el recaudo en aseguradora. En este caso vamos a hacer recaudo en oficina para que ustedes vean cómo, cómo es todo el ejercicio. Valor a pagar, entonces está todo el valor de la póliza. Yo puedo hacer un recaudo menor. Entonces digamos que el cliente me va a abonar a $1.500.000. Entonces solamente me va a abonar $500.000. La fecha del recaudo fue hoy y la forma de pago fue en efectivo. El código contable es si ustedes manejan todos los, los códigos para las transacciones. Acá le damos entonces guardar. Y la, y la plataforma me pregunta, ¿el valor a pagar es menor? ¿Desea crear un pago nuevo con el excedente o sumar el valor restante a un, a un pago existente? Entonces acá, la plataforma me va a crear un nuevo pago con el valor del excedente. Aquí está el recibo. Entonces el recibo me dice que me pagaron mil Me dice, e informa cuál fue la aseguradora, cuál fue el ramo, número de póliza y el número de remisión. Y aquí pues ya está el, el número del recibo que es un consecutivo interno. Miren que automáticamente el pago pasó a, por pagar aseguradora. Entonces aquí qué está pasando, yo le estoy debiendo a la aseguradora 500 mil pesos, que el cliente ya me pagó a mí. Y en este momento el cliente me está debiendo, el cliente me está debiendo a mí 642.400, que es el valor del excedente. Entonces, el recaudo acá en la aseguradora, cuando yo voy y le pago ya a la aseguradora, entonces le digo acá Acción, Recaudar en la aseguradora. 500 mil pesos, le digo Recaudar todo, Fecha del recaudo hoy. Y el código de erradicación es un número interno que ustedes pueden llevar, un consecutivo interno. Aquí le damos entonces Guardar y paso a Comisiones por cobrar. Lo vamos a dejar ahí para que miremos ahorita el proceso de, de las comisiones. Y vamos entonces a recaudar el pago del anexo, lo vamos a recaudar en aseguradora. Entonces le decimos acción, recaudar en aseguradora. Vamos a recaudar todo el valor, el recaudo fue hoy, código de erradicación y le damos guardar. Aquí tenemos esta opción que se llama marcar como pendiente de pagar por el cliente. Esta opción es cuando yo le pago a la, a la aseguradora y estoy pendiente de que el cliente me pague a mí. Entonces si yo le doy en esta opción, le doy guardar, el pago me queda resaltado en amarillo, indicándome que yo ya le pagué a la aseguradora pero que el cliente todavía falta que me pague a mí. Apenas el cliente me pague a mí yo le digo acción recaudar en oficina. Y le damos guardar. En este momento me va a imprimir un, un recibo, porque el dinero yo lo recibí en la, en la oficina. Pero yo ya le pagué a la aseguradora. Listo, esa es el, la función de ese, de, esa, de ese botón. Y ya entonces tengo dos pagos en comisiones por cobrar. Desde el botón de acción ustedes pueden agregarle una observación al pago. Lo que yo les he explicado ahorita en bitácora de cobro en la póliza. Entonces yo le puedo decir que el cliente paga la otra semana. Y acá entonces le puedo modificar la fecha. Entonces resulta que el cliente paga el primero de mayo. Le damos guardar. Aquí ya me quedó entonces la bitácora, o sea la observación a esa póliza. Y ella automáticamente cambia la fecha de compromiso de pago. La teníamos para el 30 de abril y ahorita cambió para el 1 de mayo. Listo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Qué preguntas tienen? Váyanos contando. Para, para pasar entonces a comisiones. Si antes de antes de que pasemos a comisiones, por favor entonces, la gente que está ahí súper conectada y muy juiciosa, eh, si tienen preguntas eh, o comentarios, al respecto por favor háganlo en este momento pues es el espacio súper adecuado que nosotros hemos dispuesto para que ustedes puedan tener eh, retroalimentación o respuesta a, a algunas inquietudes que puedan tener así que cómo les ha parecido hasta este momento por favor cuéntenos ahí sé que les ha gustado mucho porque han estado súper pendientes pero entonces eh, también súper necesarias las preguntas porque eso ayuda a enriquecer su conocimiento y evidentemente a la gente que está conectada también le puede servir. Recuerden que esto es una comunidad, una, comuni una comunidad que se llama Academia SoftSegur. Así que mil gracias por estar ahí conectados. Entonces, como al parecer como que no hay todavía sí. una Buenas pregunta. Preguntas. Esperemos que las tengan para el final. Pues entonces vamos a continuar con la otra parte. Listo, entonces vamos a, a continuar. Les cuento que en cartera tenemos también filtros. Entonces tenemos los filtros de aseguradoras, si quiero ver los pagos específicos de una aseguradora tenemos los vendedores, los días vencidos en cartera, entonces aquí puedo empezar a mirar cuántos pagos están con 10 días de vencimiento en cartera, con 20, con 30 y así puedo ir filtrando. Estados de póliza, recuerden que cuando la póliza está en estado vigente los pagos se visualizan de forma automática en cartera. Pero si yo le cambio estado de estado a la póliza, digamos que la pongo en cancelada o en no renovada, los pagos de forma automática se ocultan. Entonces para eso tenemos estos filtros. Si digamos yo tengo pólizas en estado cancelada, que tienen todavía pagos pendientes, y le doy buscar, entonces aquí puedo ver los pagos. Pues yo en este momento no tengo. Voy a mirar. Hay dos pagos y una póliza cancelada, ¿cierto? Y así pueden ustedes ir aplicando los, los filtros. Los voy a dejar en vigente para que me muestre la póliza que teníamos ahorita creada. Y acá tenemos los ramos. Entonces si yo quiero ver, por ejemplo, todos los pagos del ramo soa, entonces yo puedo filtrar por ese ramo para que en cartera solamente se visualicen esos pagos y yo le haga gestión solamente a los pagos de soa. De eso se tratan entonces los, los filtros. También tenemos el filtro por número de remisión, tenemos el filtro por fechas, si yo quiero ver todos los pagos desde el 1 de abril hasta el 30 de abril, los puedo filtrar desde acá. Tenemos el botón de acciones globales que me permite recaudar en oficina varios pagos, recaudar en aseguradora varios pagos, exportar a Excel toda la información de cartera, generar remisión a varios pagos, generar el informe de cartera, que es lo que me muestra todo lo que están por cobrar, y generar el estado de cuenta. El estado de cuenta es un documento que ustedes le pueden enviar al cliente para que él esté informado de qué pagos tiene pendientes con, con la agencia. Entonces ese es el, es el estado de cuenta. Aquí me muestra el ramo, el número de póliza, número de pagos, entonces tiene tres, ah, perdón, ese es el número del pago, entonces ese es el número tres. La remisión acá está la vigencia de la póliza, la cuota que debe pagar, que son 642.400, el valor del pago. ¿Cuánto ha pagado? Resulta que el cliente pagó 500.000. ¿Y cuánto tiene pendiente? Aquí están los días vencidos, aquí le va a informar cuántos días llevan Mora en la agencia. Y acá le muestra toda la información de tomador, asegurado y beneficiario. Ahí está la información del cliente. Y aquí está el logo y la información de la agencia. Esto para que le identifique quién le está mandando la información. Listo, con esto entonces vamos a pasar a comisiones por cobrar. Resulta que cuando la compañía me paga a mí las comisiones, las planillas pueden llegar cada 15 días y ustedes pueden ir rectificando qué comisiones ya les pagaron y las pueden ir actualizando aquí en subseguros. Entonces, por ejemplo, resulta que a mí ya me pagaron esta comisión. Entonces yo le digo acción, comisionar. Entonces me pagaron todo el valor de la comisión, que son 65.651, ya la compañía me los pagó y me los pagó hoy. Le doy guardar. Y de aquí de comisiones por cobrar, el pago va a pasar a comisiones recibidas. Entonces yo aquí tengo el informe de que ella me pagó la aseguradora en comisiones. Y así lo voy haciendo con todas. Entonces por ejemplo, si esta me la pagan hoy, yo también puedo decirle acción, comisionar. Y si son varias comisiones que me pagaron hoy, entonces yo le digo acciones globales, marcar como comisionadas. Entonces voy a marcar esta. Esto en el caso de si son varias comisiones. Si es una sola lo podemos hacer desde acción. Yo lo voy a hacer aquí para mostrarles cómo, cómo es el ejemplo. Entonces, fecha comisionado hoy. Y acá me muestra el valor de la comisión. Le doy guardar. Desea marcar los pagos como comisionados sí. Y aquí ya tengo entonces dos comisiones recibidas. Ya la compañía me pagó estas dos comisiones. De aquí el pago va a pasar a liquidar comisiones, que es esta pestaña que tenemos aquí. ¿Qué pasa en liquidar comisiones? Aquí me va a mostrar la comisión del vendedor según el porcentaje que yo establecí con él. Entonces, por ejemplo, yo establecí con Academia Subseguros que le iba a pagar el 100% de la comisión que se ganaba la agencia. Entonces, acá me muestra fecha en que recibí la comisión, en que la agencia recibió la comisión, cuánto recibió en comisión, quién es el vendedor de esa póliza, cuál es el porcentaje que estableció la, compañía, perdón, la agencia con él y cuál es el valor de la comisión de él. Aquí están las retenciones. Entonces yo le puedo aplicar retención de comisión, retención de IVA, retención de ICA y acá me va a mostrar el total de la comisión ya con, con las retenciones aplicadas. Aquí me muestra cuánto le queda a la agencia. Entonces a la agencia le está quedando 65.651. ¿Esto por qué pasa? Resulta que el vendedor que yo seleccioné es la agencia. O sea, la agencia fue la que vendió esta póliza. Entonces a la agencia le debe quedar toda la comisión, no fue un, vende, un vendedor externo el que vendió la póliza, sino que fue la agencia. Entonces le queda el total de la comisión a ellos y acá les muestra todo el, el, todo el cálculo que hace la plataforma. Entonces acá les muestra el porcentaje de comisión, la comisión que se está ganando el vendedor y todas las retenciones que le estoy aplicando. Desde aquí yo puedo imprimir el comprobante de egreso. Yo le puedo decir entonces... Pagar comisión al vendedor y le doy guardar. Imprimir comprobante de egreso, sí. desde acá me sale el resumen del número de póliza, el cliente al cual pertenece la póliza, cuál es el ramo, cuál es la aseguradora, cuánto fue el valor de la comisión y cuáles retenciones le apliqué. ¿Cierto? Acá me muestra qué retenciones le apliqué para que el vendedor tenga claro cómo, cómo fue la, el cálculo para poderle pagar esa comisión, para que le diera la comisión final. Aquí en Pagados va a quedar todo el historial de todas las comisiones que ya le pagué al vendedor. Entonces yo desde aquí puedo, puedo aplicar los filtros de aseguradora, vendedores y los filtros por fecha. Desde si quiero pagarle al vendedor desde el primero de abril hasta el 30 de abril, puedo aplicar aquí las, los filtros. Y también puedo buscar por número de póliza o por nombre del cliente. Aquí entonces van a tener todas las que no se han pagado, todas las que ya se pagaron y pueden volver a imprimir el comprobante. Desde aquí lo pueden volver a imprimir. Si tienen dudas, hasta ahí nos van contando. Desde aquí entonces pueden seleccionar todas las comisiones que tienen pendientes por pagar. Las seleccionan todas, le dan acciones globales, pagar comisiones al vendedor. Esto era lo que yo les contaba. Aquí ustedes pueden poner la fecha en que se va a comisionar. Son 17 pagos que yo le voy a, a pagar al vendedor. Son 17 comisiones y acá me va a arrojar el total que, que tienen esas, esas 17 comisiones. Entonces el total son $20,250. Este es el total de comisiones que yo le voy a pagar a ese vendedor. Entonces acá me pregunta, ¿imprimir comprobante de ingreso? Le digo que sí. Y acá me sale el comprobante con todas las comisiones que yo le pagué al vendedor. Entonces acá ya tengo el, el resumen. Tengo el resumen de todo lo que yo le pagué. En caso de que el vendedor de pronto tenga algún, alguna duda, algún reclamo, ustedes pueden imprimir nuevamente el comprobante desde aquí. Y desde Acciones Globales pueden exportar a Excel toda la información. Listo. Si tienen dudas, de una vez váyanos contando, las vamos resolviendo. Este es el módulo que les queríamos mostrar, que queríamos que lo conocieran, porque sabemos que las liquidaciones las de comisiones muchas veces las hacen por Excel sabiendo pues que ya tienen una herramienta que les permite automatizar todos, todos esos procesos. Así es, si ustedes quieren tomar mayor control de, de todos sus negocios, de todos los que ustedes que son profesionales de seguros y están allá, sea en México, sea en Perú, Chile, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, aprovechamos el momento para enviar un saludo a toda la gente que está conectada desde todos los diferentes países, así que Ustedes que están ahí en sus negocios de seguros, ¿cierto? Ustedes que son todos unos profesionales, pues aquí tienen una herramienta que les puede ayudar mucho y para eso sacamos estos espacios. Para eso hemos definido un espacio como Academia Soft Seguros para que puedan preguntar, sobre todo puedan retroalimentar y aprendamos juntos eh, a sacarle mayor provecho a toda esta herramienta y el CRM, el software y CRM para todos los profesionales de seguros en Latinoamérica. Así que, por favor, súper conectados, sigan ahí súper conectados, y si tienen alguna pregunta, es el momento para hacerla. Bienvenidos. Bueno. Yo les quería mostrar en configuración de agencia, que son los primeros datos que ustedes ingresan a la plataforma, cómo se hace la configuración de la información del vendedor. Es Clave, la información del vendedor para poder hacer toda la liquidación de las, de las comisiones. Entonces acá en liquidación de, perdón, en los vendedores, acá tenemos dos vendedores creados. pero entonces yo voy a crear otro. Entonces acá vamos a poner toda la información. Aquí va entonces la cédula, está la información personal, el teléfono. El celular. Esto es en caso de que necesitamos el vendedor. Acá vamos a tener toda la información disponible. Para no tenerla aquí a buscar en otro lado, sino que ya la tenemos aquí. Aquí está la cuenta bancaria, es opcional, si la tienen, si la quieren poner. Tipo de persona natural o jurídica. Entonces ustedes desde acá pueden, pueden determinar. Si la persona es natural no le vamos a hacer, no le vamos a cobrar IVA. Pero si es jurídica, pues sí va a tener un, un impuesto de IVA. Es muy importante esas dos, esas dos opciones. Acá está la opción de esa agencia o no esa agencia. esa es una duda que constantemente nos, nos, nos cuentan. Esa agencia significa que si yo soy la persona que estoy vendiendo la póliza y resulta que es la agencia la que está vendiendo la póliza, en este caso Academias Subseguros, le voy a decir que sí es la agencia. ¿Por qué? Porque se va a llevar el 100% de la comisión. No le voy a pagar a otro vendedor, no voy a descontar nada de esa comisión, sino que todo me va a quedar a mí. Entonces yo me creo como agencia, le digo que sí es agencia porque va a llevar el 100% de la comisión. En el caso de no es agencia es cuando es un vendedor externo. Entonces es cuando yo le pago el 80, el 70, el 50% de la comisión que recibe mi agencia. En ese caso pongo que no es agencia el vendedor. Porcentaje de comisión... Le vamos a poner el 70%. Aquí es donde yo defino desde qué valor yo voy a calcular esa comisión. Entonces, como les contaba en, en la creación de la póliza, yo puedo definir si esa comisión se va a calcular sobre la comisión que recibe la agencia o sobre la, o sobre la prima neta. Que la prima neta entonces es eh, un millón, dos millones. Si yo le pongo 70% sobre esa prima, el vendedor se va a llevar el 70% del millón de pesos. Entonces acá le voy a poner que es sobre agencia para que el 70% se lo gane sobre la comisión de la agencia. Retención de fuente, entonces es todo lo, todas las retenciones que le vamos a hacer al vendedor. Retención de fuente, retención de ICA y el IVA en caso de que sea una persona jurídica. Acá le damos entonces guardar y seguir editando. Y hay otra pestaña que se llama comisiones por ramo. Esta pestaña de comisiones por ramo se utiliza siempre y cuando el vendedor tenga una comisión diferente en cada ramo. Digamos que en autos tiene el 17% y en vida tiene el 20%. En ese caso voy a hacer esta configuración. Pero si el vendedor tiene una comisión estándar, o sea si todo el tiempo independiente del ramo le voy a pagar el 70%, no hago esta configuración, solamente en caso de que cambie por ramo. Entonces acá le voy a poner aseguradora prueba 4 y resulta que este vendedor en hogar tiene el 20% de comisión. Listo, entonces solamente en esos casos aplica si sí, la comisión cambia por cada ramo. Pero si es una comisión estándar no le voy a hacer esa, esa configuración para que lo tengan en cuenta. Entonces así es como hago la configuración del vendedor, así se crea el vendedor. Y de esta forma es como se calcula correctamente la comisión del vendedor para que en liquidación de vendedores nos salga la información real de lo que yo le debo pagar al vendedor. En el caso de Academia de Subseguros, que fue el, el vendedor que, que comisionamos ahorita, que liquidamos ahorita, él tenía el 100% de la comisión, era agencia, porque él se lleva siempre el 100% de la comisión y la comisión la estábamos calculando sobre la agencia. No tenía retenciones de ninguna clase y tampoco tenía comisiones por ramo. Listo. Entonces, para que esa parte la tengan muy clara, si pueden tomar nota, háganlo. Si pueden hacer el ejercicio también y nos van preguntando para que les quede muy clara. Desde aquí es el módulo de vendedores. Ustedes también pueden exportar la información en Excel y en cualquier momento pueden editar toda la información del vendedor en caso de que cambie. ¿Listo? Listo. Si tienen preguntas hasta ahí, nos van contando. Si tienen preguntas, en este momento es propio para que las hagan particularmente. Aquí vamos entonces a quitar nuestra pantalla en este momento para dar lugar a las preguntas y Volvernos a ver frente a frente, ¿cierto? ¿Es mejor? Es mejor. Mucho más, más chévere, sí. Pues bueno, Laura, muchísimas gracias y, y que digamos que para ir cerrando un poco esta, esta sesión, eh, hagamos una cosa, digamos que los tres tips fundamentales que tienen que tener en cuenta a, aquí eh, en, con respecto al tema de pólizas y con respecto al tema de la liquidación. Una, tres cosas fundamentales que no se les pueden olvidar. Eh, en el caso de la liquidación de vendedores, es muy importante que tengan toda la configuración del vendedor realizada. Ajá. Muy importante el concepto de, de la participación del vendedor, cuánto se va a ganar el vendedor, si es, perdón, si es comisión por cada ramo, cuánto es. Toda esa configuración hacerla antes de empezar a crear las pólizas y antes de empezar a generar los pagos. Otro tip muy importante es la, la comisión en los ramos. Si no tenemos comisión en los ramos, no nos va a calcular ninguna clase de comisiones. Entonces es muy importante que al momento que creen el ramo, siempre pongan la comisión de, de la agencia, Ajá. que se hagan a la agencia. Y en las pólizas, llenar toda la información, diligenciar todos los campos y crear los pagos. Muy importante la creación de los pagos. Así es. Recuerden entonces estos tips que les acabamos de dar para que ustedes tengan un buen control, un mayor control de todo, desde que ingresan las pólizas todo ese proceso que hay que hacer ahí con la creación de los pagos, las vigencias, estar pendientes del tema de cartera y cómo la cartera se conecta al final de cada periodo con lo más importante que ustedes tienen ahí, que es el tema de la producción de sus comisiones y la liquidación de esas comisiones. De comisiones. Exactamente, porque sabemos que en cada negocio funciona distinto, pero en muchos negocios eh, están involucrados más de un vendedor, así que por favor tengan esto muy en cuenta eh, Javier Enrique Santa dice eh, que no le aparece el icono en las llamadas automáticas bueno Javier entonces eh, en este espacio eh, pues digamos que básicamente no íbamos a hablar de eso pero aprovechamos entonces para, para estar enterados de, de lo que te está pasando nos vamos a comunicar de manera interna contigo Javier eh, para que estés muy pendiente y hablar al respecto de la funcionalidad de las llamadas automáticas que es una funcionalidad que a ustedes les puede servir mucho, y si no la conocen todavía, y sobre todo también, esas como el CRM, ¿cierto? La funcionalidad de las llamadas automáticas, sepan que la tienen ahí eh, disponible para que nuestro equipo de trabajo les ayude a, pues, digamos que usarla. Para que la tengan disponible, y más ahorita que la... en el Día de la Madre, Ajá. para que puedan implementar las llamadas automáticas, mandarles un mensaje bien bonito a las madres. Uh -huh. Así es, todas esas campañas que ustedes pueden hacer de cara al, al sostenimiento de clientes o las promociones, pues también las pueden montar ahí. Les vamos a enseñar y les vamos a, a poner ahí eh, un tip para que las la puedan manejar y para que recuerden cómo se hace de una manera muy sencilla, todo a través de SoftSeguros. Recuerden visitarnos y conectarse con, nuestros, eh, con todos nuestros canales, ¿cierto? Estamos en canales como YouTube, estamos en Instagram también, compartiendo un poquito del día a día, algunos tips, algunos datos curiosos también que para ustedes les pueden servir y sobre todo también eh, contenido de valor que ustedes pueden replicar con todo, eh, con toda la tranquilidad del mundo en sus redes sociales. Conéctense con nosotros siempre como SofSeguros, la TAM, ¿cierto? En el caso de, de, de Instagram, o SofSeguros aquí en, en Facebook, en YouTube. Recuerden visitar www.sofseguros.com, estar ahí siempre conectados con todas las noticias y sobre todo les recordamos para la gente que eh, aún no ha probado el CRM, que está totalmente disponible. Y además viene una cosa que anunciamos hace muy poco, que se viene el sitio web conectado con seguros Es muy chévere. Para quien no tiene todavía el sitio web, conéctese con nosotros, pregúntenos por ahí por el interno, que con todo el gusto les vamos a empezar a contar de qué se trata tener el sitio web a tan solo un clic. Eh, recuerden entonces, el tema del CRM, llamadas automáticos, y el sitio web, el sitio web con SoftSeguros. SoftSeguros recuerden que no solamente es el, software, el mejor software de seguros para agentes y profesionales de seguros de Latinoamérica, sino que también es el CRM y también tenemos espacios como estos únicos y repetibles que son Academia SoftSeguros. Listo, entonces es muy importante que tengan en cuenta. Lo que les decía ahorita, toda la, informa, toda la información va enlazada, todo es una cadena, si yo no hago bien el proceso desde el principio, pues al final los resultados no van a ser los mejores, entonces todo desde el principio hacerlo bien para que los resultados sean los mejores. Por supuesto, esto fue mes obseguros hoy es jueves 19 de abril, pilas porque se está acabando el mes, así que acelerar los motores, a estar muy juiciosos dentro de seguros y a vender a la lata, que eso es lo que queremos todos y para eso estamos nosotros dentro de seguros Chao, chao, los chao. queremos mucho Feliz y tarde. esto es Academia of Seguros. Un abrazo y hasta pronto.